¿Eh? Pa. ¿Ya? ya, ya, ya, ya. Hicimos una torta para Laurita porque. La hicimos. Sintió, la hicimos. Porque cumplió años, sí. así que le vamos a cantar el cumpleaños entre todos día? antes de empezar a grabar. Le vamos a llevar esta torta. Esta torta, torta Está, está buenísima. ¿Cuánto va a durar esa torta? ¿Dos no, segundos? Es. Va a segundos? Va a bueno, la yo, yo, que de fuerte. Más de fuerza. Sí. sí claro. ¿Vos la hacés allá? Si apagamos las la luz, ver, no, es un lío, no, no, no, nos es? matamos. Me la... Vos salís el paso, Ay, ¿No estás haciendo el paso? Esperemos, esperemos. La gente nos está consiguiendo un encendedor. ¿Matamos? ¡Qué loco! Costa, ¿no? ah, coger, ¿no? estamos grabando, la ¡Estamos grabando, los especialmente ¿no? Yo, Pero con el humo No, pero vamos a pagar Ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay. ay no te Lo ha dicho, lo <risas> ha dicho claro. Lau, saludá, saludá Chao, no, chicos, muchas gracias por la Y compartí mi cumple